La situación es que está pasando. Yo tengo tres años viviendo en un sitio ahí, en la Duberge, donde el Própero, que el Própero sabe quién soy yo. Y la gente se ha encargado de meter cizaña de mí, que yo no salgo de un punto de droga, que me van a grabar para mandarle video a mi hija. Quiero hacerle un llamado para que no hagan un montaje de una persona saliendo de un punto de droga y me, me utilicen a mí para hacerme daño, más de que me, están, me han hecho. Le sugiero, señor que no me sigan haciendo tanto daño porque soy capaz de cualquier cosa cuando me dividen de mi hija. Entonces, ¿Le están diciendo a su hija que usted está que yo no salgo ni un punto de droga, para que mi hija no porque también ella es mi hija como quiera y yo tengo 53 años cumplir que yo me corresponde andar por donde quiera y nadie tiene que meterse en mi vida siempre y cuando yo no le haga daño a nadie en la calle. Pero ya la gente, fue la última gota que derramó el vaso y ya. Tanto me daño, yo ah, no, ya yo estoy cansado. ¿Usted demente eso? Usted no, eh. Yo lo demiento, claro, que lo demiento. Yeah. Porque dan para hacerme un montaje, para mandarle esa foto a mi hija, para seguir haciéndome daño. A general, que todo me cae en el asunto, con la gente de Chivo. Porque soy capaz de cualquier cosa. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Nélcida Polanco. ¿Dónde te que vives? En la calle Duberge 167, de Seitor San